Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Qué gusto poder compartir con ustedes la Palabra de Dios hoy o oh, nuevamente. Como estamos todas las noches siempre a, a las 7 en punto, comenzando el programa Reflexiones de la Biblia. Y sin duda, algunos de ustedes de repente nos siguen y otros no, pero no importa si ustedes pueden compartirlo con otras personas. Excelente, si es eso de vuestro agrado. Estamos estudiando durante todas las noches el libro Primera de Corintios. Y la razón es muy sencilla, que el libro Primera de Corintios es un libro muy eclesiástico porque el apóstol Pablo da consejos muy específicos referentes a la práctica cristiana. Y ayer hemos mencionado un poco acerca del problema que estaba exigiendo la iglesia o que estaba existiendo en la iglesia de Corinto, que era que comenzaron ellos a pensar o a dividirse porque unos habían recibido el evangelio desde Apolos, otro de Cefas, otro de Pablo, y comenzaron a hacer disensión entre ellos como si fueran niños espirituales. El apóstol les llama la atención y les dice que no es la manera como debe concebirse el evangelio, porque el crecimiento finalmente de la iglesia lo da Cristo. Quedamos allí, conforme a la gracia dice que, que Dios ha dado a cada uno, así el Señor edifica su Iglesia Y miren cómo dice él. Comienzo dice él, yo planté, otro regó y otro cosechó, pero el crecimiento lo dio Dios. Luego lo compara al desarrollo de la obra de Dios, lo compara con un edificio. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento.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 el fuego lo probará. Si permaneciese en la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Vamos a quedarnos un momento allí. El apóstol está comparando a la iglesia de Dios como una, un edificio. Dice, yo puse el fundamento. Yo no soy el más importante. El más importante es lo que yo puse, el fundamento. Y él dice, el fundamento es Cristo, no soy yo. El fundamento es Dios. Él, que ha mandado a su Hijo Jesucristo, ha mandado a fundar un, un pueblo que se prepare para su venida, pero el fundamento de ese pueblo no soy yo. No es fulano o mengano, es Cristo. Cualquiera que quiera, quiera edificar sobre algo que diga o que se reconozca dentro del pueblo de Dios, tiene que hacerlo sobre el fundamento, porque nosotros solamente somos colaboradores de Dios, y ustedes sois linaje o labranza de Dios. El apóstol Pablo aclara muy bien su posición. Él no cree ser el fundador de la iglesia, ni tampoco Pedro, ni ninguno de ellos. El fundamento y el fundador de la iglesia, viene de la palabra fundamento, es Jesucristo. Ahora dice, nadie puede poner otro fundamento. Tú no puedes decirme a mí que yo sea el fundamento de la iglesia, dice Pablo. Tú no puedes poner a Apolos que sea el fundamento de la iglesia, porque ellos no son la piedra angular del de edificio, es Jesús. Entonces, pero una cosa sí es importante, el apóstol nos llama a preguntar eh, qué es lo que realmente estamos poniendo en el edificio, cómo estamos construyendo el edificio de Cristo, a eso se refiere. Entonces, en ese contexto, tal vez nos preguntamos nosotros, él dice, si alguien pone oro, plata u hojarasca, incluso dice, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede con la iglesia es que en los días de, de, de los corintios, cuando Pablo estaba enviando esta epístola, ellos ya tenían algunas eh, prácticas o enseñanzas que habían comenzado a mezclar de otras influencias religiosas que pululaban por el, por el entorno del movimiento cristiano. Era muy importante tomar en cuenta que esas cosas que de alguna manera ellos asimilaban también como parte de sus creencias, no fueran puestas sobre el fundamento de Cristo. Ahora, no importa, él dice, pone como ejemplo algunos metales, ¿no es cierto? Oro, plata, etc. Y luego dice piedras preciosas, madera, heno, hojarasca Y luego dice, cuando el fuego venga el fuego manifestará finalmente qué tipo de construcción o qué tipo de edificio estamos construyendo sobre el fundamento. Ahora, imagínense ustedes a qué se refiere cuando Bides dice, el fuego será manifiesto. Porque dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego. La pregunta es, ¿a qué se refiere cuando habla del fuego? Está hablando del día final, cuando Dios establece su juicio a todos aquellos que de alguna manera influenciamos, predicamos la palabra de Dios para decirnos, cuidado de lo que predicas, cuidado donde pones tu fundamento. Y aquí hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que considerar, de manera sincera, tenemos que hacer una autorreflexión. Cuando yo escribí mi primer libro, eh, mi segundo libro en realidad, este, donde hablo acerca de una introspección propiamente de mi vida como cristiano, en mi práctica, y también el de mi iglesia, yo hago una, una introspección respecto a una pregunta. Y la pregunta que yo me hago es, ¿yo realmente estoy fundamentado sobre una congregación, sobre un grupo religioso, ¿Cuál es el fundamento de mi fe? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Tú no puedes decir que eres de Cristo si tú confías más en el movimiento o congregación en la que tú perteneces. Muchas personas están muy felices porque en sus congregaciones no les dicen nada, no les eh, eh, observan nada, o algunas personas están intranquilas porque sus congregaciones les dicen de todo, les ordenan qué cosas tienen que hacer y qué no tienen que hacer y generalmente pero siguen allí, siguen dentro de ese círculo vicioso en el cual no pueden salir porque se sienten que si es que salen de allí han perdido la salvación y ese es un tema que es sumamente importante me borraron de la iglesia o me borraron mi membresía o ya no pertenezco ahí, ya no vas a ser salvo ¿Dónde está el fundamento de tu fe? El fundamento de tu fe no puede estar en cosas perecibles como organizaciones religiosas, como oro, plata o promesas humanas u organizaciones que dicen que son pueblo de Dios porque tienen, eh, son la iglesia más grande o la, la que tienen la verdad o que dicen predicar una verdad y que es toda la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. No son aquellas prácticas que tú tienes porque formas parte de una congregación que te dice que eso está correcto. No está fundamentado allí tu seguridad en Cristo como parte del edificio de Dios. Tu fundamento debe ser el Señor Jesús. Porque aquel día cuando venga Él, todos aquellos que hemos edificado o nos hemos sobreedificado sobre el fundamento que es Cristo Jesús, pues seremos reconfirmados. En el día del fuego y el sufrimiento dice el apóstol Pablo versículo 16 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es es importante que entendamos que nosotros pertenecemos a un templo no hecho de manos no eh, perteneciente a ninguna organización somos parte del templo de Dios. Aquí no está hablando del templo del cuerpo, por si acaso, porque algunos han utilizado este texto para hablar de, del templo del cuerpo. Eh, aquí está hablando de que nosotros somos el pueblo de Dios y como pueblo de Dios debemos saber qué es lo que predicamos, de qué predicamos, a quién le predicamos y cuál es la influencia que producen las palabras que nosotros predicamos desde la Escritura que no sean nuestra interpretación, sino que sea la interpretación plena de la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos hizo conocer, así como a Pablo y a todos los cristianos del mundo, el fundamento que es Cristo Jesús. No destruyas el templo, no hagas cosas contra el templo, contra esta verdad, contra Cristo, contra el edificio el cual su fundamento es él, no hagas algo que engañe, a tu, propia, a, tu, a, tu propio, a tu propia convicción te haga pensar de que estás en lo correcto cuando tú fundamentas tus creencias en algo terrenal, en algo perecedero. Y el apóstol dice, nadie te engañe o se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, lo que está tratando el apóstol Pablo es,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 Y es en él donde tenemos nosotros que poner nuestra mirada, en él tenemos que poner nuestro edificio espiritual y construirlo sobre la base de sus promesas. Yo quiero leer un texto para que podamos terminar la presentación de esta, de esta noche y me vino a la cabeza este texto y lo tengo que leer porque es importante lo que dice el libro de Hebreos, corroborando lo que dice el apóstol Pablo.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 Si este mensaje es importante para ti, yo quiero que tú tomes una decisión de hacer que tu vida se encuentre fundamentada solamente en Cristo. Que tu caminar de la vida pueda ser con tus ojos puestos en él y que Jesús se convierta en la razón de tu existir de hoy en adelante. Es mi deseo esta noche. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Pon en nosotros la seguridad de que esto es una verdad que tenemos que sostenerlo gracias la, al, al sostenimiento también de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Confirma tu presencia en nuestros corazones, confirma tu presencia en nuestras mentes y llénanos de tu presencia esta noche. Y a todos los que escuchan este mensaje, dales también tu Espíritu Santo y que su fe pueda estar fundamentada en Jesús nuestro Salvador. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, esta noche, eh, como todas las noches, a las 7 de la noche, reflexiones de la Biblia con este servidor, Boris Darmo. Si te gustó el programa, puedes compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.